Reina Valera 1960. Libro de Génesis. Capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Capítulo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Capítulo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Capítulo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Capítulo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Capítulo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Capítulo 7. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban, debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Capítulo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.